¿Cómo se va a hacer suelo, no? Cuatro, mano. Pero vamos a cuatro ahí. ¿Qué ahí, más A Si me gusta, si me gusta, a mañana. te metes para ahí? a ver Esto es fácil. Axel y Jason van a estar parados aquí en el aquí. Demon y Nighty, sin miedo alguno, van a tapar a la otra esquina. Y cuando yo venga, me le ponga de frente al blindado. Claro, tú una panamericana! ¡Ah, pero tú estás cagado! Bueno, a la velocidad! me gusta la idea! Bueno, compadre, somos cuatro contra vos! Bueno, mi gente, te quedas una manera de qué hacemos, no sabemos si salimos vivos de esta. ¿sí? No, yo no Vamos no, no no a ver, no ir en un par, o nos somos ricos, o morimos. que Así es fácil. En Estados Unidos tienen los Maras. En Colombia tienen a Pablo. En México tienen al Chapo. En Dominicana tienen Tigre Bacano. Pero aquí en Venezuela tenemos a José el tube dando honrones. Y boletas que roban blindados. Blindados no, mano. También la americana, la vida en las minas Siempre ha sido cara a cara, pero en temblador Soy una sola cara, me extrañaron Pero volví con más talento, no soy... Ese culo está transformado, que es de gimnasio. Mi nombre es Elian y me dijo Ignacio. Le dije bling bling y ella grita potasio. Panamericana, panamericana, mala, mala, americana. Panamericana, Panamericana, Panamericana, americana, americana. Panamericana, americana, americana. Panamericana, americana, americana. Panamericana, americana, americana. Panamericana, americana, Rompimos el panamericana, YEAH>.. igualito no me traigo vida panamericana. Y atragamos el banco, lingote, billete, la mar y el blanco. Subimos bastante que hasta yo me espanto. la provoco. Chiqui con los ojos La libra de Marium, dembo acelerados. Dímelo, manín, cómo estamos coronados. La baby se bota. panamericana vacilando a la romana, pura gente seria, mano cero gente rana. Rana, rana, rana, rana. Pura gente seria, mano cero gente rana. Pura gente seria, buen locote. Ponte claro que te voy a meter con el chipote. Gallina turulica no haga que te dé cocote. queroso por falta de medias que tú tienes de psicote. Panamericana vacilando a la romana, pura gente seria, mano cero gente rana. Panamericana vacilando a la romana, pura gente seria, mano cero gente rana. Pana, panamericana vacilando a la romana. Y el miedo que le tienen a la les... derecha. Botas en la para. Papá la prendía, estamos rolling en templador. El demoniga, dímelo, Domini. ando con Nighting en esta vuelta. Con Axel, Jacer Brrr, Musican. Llegate pa' acá, pa' que acá que estamos aprendes con Ticán. Otra mapa que vacile, como lo dijo el Domini, aquí ni bulto. solo que coronamos, coronamos. Uh -huh. Hey, estamos ready, JP, Musican. Aquí no hacemos burto, mi gente, yo, Axel. Quiero que salimos coronados. Sí, yes. No ponga te pongas en extraña, te... Produciendo, dice, ¿cómo uh -huh. es? No, bueno. No, bueno.